diferente y antes era global soy un inocente me enseñaste a más cuando yo era un increyente no creía en amores me escondí bien tu oyente gracias a la vida y nada te tengo de frente nacimos con mano el amor que bien se siente como tú ninguna yo soy el que te consiente te vas a buscar y siempre hago que tú me tienes.